La musaraña. La musaraña es un mamífero que pertenece al orden de los insectívoros, aunque en su alimentación también suelen entrar pequeños vertebrados. Su hocico tiene una prolongación de forma puntiaguda y los ojos son pequeños. Su pelaje es corto, muy denso y atrecioperado. Las orejas sobresalen claramente del pelaje. La cola es tan larga como la mitad de su longitud de la cabeza. Más el cuerpo y tiene una serie de pelos largos distribuidos irregularmente, los cuales sobresalen del resto. El color de su espalda puede ser gris amorranado, pardo o pardo rojizo, y por los costados el color se va degradando hasta llegar al vientre, que es de color gris. Los jóvenes son completamente grises y los adultos durante el invierno se vuelven más grisáceos y oscuros. La musaraña común mide entre 5.4 y 8.45 centímetros. A lo largo, hay que añadir su cola que varía entre 2.8 y los 5 centímetros. Su peso puede ir desde los 4.7 hasta los 12 gramos. Posee un total de 28 piezas dentales totalmente blancas presentando en la mandíbula superior seis incisivos, dos colmillos, dos premolares y seis muelas, y en la mandíbula inferior cuatro incisivos menos que en la superior. Este animal puede vivir en cautividad hasta 4 años, pero lo normal es que su vida finalice a los 2 o 2 años y medio. Te refiere a lugares con cierta humedad, así como los terrenos pedregosos con abundante vegetación. Está presente en bosques de hoja caduca, límites de campos de cultivo y charcas, bordes de caminos, graneros, pastizales con hierba cortada, etc. Se ata ir desde el nivel del mar hasta por lo menos 2000 metros de altura. Construye los nidos esféricos valiéndose de hierba y los ubica en huecos existentes en el terreno. En España se encuentra presente en casi todo el territorio faltando en alguna zona del este de Andalucía y en los límites del Pirineo. No está presente en las Islas Canarias y en los Baleares, hasta habita una superespecie, la cual solo está presente en la isla de Ibiza. Esta especie no se encuentra entre los protegidos por el ICONA, pero sí se encuentra incluida en el capítulo 3 del convenio de Berna, según el cual no de no tomarse medidas para su conservación, podría verse afectada su supervivencia, reproducción. El periodo de reproducción puede tener lugar en algunas zonas durante todo el año, siendo más normal que acontezca entre los meses de febrero y septiembre, produciéndose normalmente entre mayo y junio. La gestación tiene una duración aproximada de entre los 27 y 33 días, normalmente menos de 30. Y tras este periodo se produce unos de los tres o cuatro partos anuales en el que pueden nacer entre 2 y 10 crías, siendo más frecuente que nazcan tres o cuatro por camada. Las crías pesan a nacer entre 0.8 y 0.9 gramos. A partir de la semana ya se les puede observar el comportamiento típico de la caravana, en el que se trasladan de un lugar a otro en fila india, sujetándose unos a otros por la base de la cola, formando así una especie de tren o caravana, y permitiéndole a la madre que va adelante mantener el control de los pequeños. A los ocho o nueve días abrirán por primera vez sus ojos, al tiempo que completan el pelaje. Los pequeños continuarán mamando hasta los veinte o veintidós días. Durante este periodo los las musarañas son agresivas con los intrusos y los machos se encargan de defender a las crías. Las jóvenes musarañas serán capaces de reproducirse al poco tiempo de abandonar el nido, con excepción de las nacidas en la última camada que deberán esperar al inicio del siguiente periodo reproductor. Alimentación y costumbres. La base de su alimentación son los invertebrados, insectos y sus larvas, caracoles, arañas, etc., aunque no desaprovecha pequeños vertebrados como lagartijas, ranas y pequeños roedores. Es un animal solitario y territorial, aspecto que se ve reducido durante el invierno, en el que pueden formar nidos comunales. Por el contrario, durante la época de reproducción y sobre todo las hembras, se vuelven mucho más territoriales y solo admiten un macho en su territorio, cubriendo cada macho varias hembras. Esta especie no está sujeta a ningún periodo de invernación, permaneciendo activa durante todo el año y desarrollando su actividad tanto de día como de noche, en un periodo máximo de movimiento durante el atardecer y el amanecer. Su vista es pobre, debiendo desempeñar el sentido del tacto, la misión de exploración y detención de alimentos. Entre los animales que se alimentan de la musaraña común nos encontramos como aves de presa, especialmente las nocturnas, el zorro, el gato montés, la jineta, la garduña, el turón, la comadreja, etc. La musaraña común emite una especie de chillidos ultrasónicos que son audibles. Las huellas son difíciles de observar, los cinco dedos de las cuatro patas dejan huellas separadas y la cola... Deja un rastro sinuoso. Los excrementos son muy oscuros o negros, alargados en los extremos afilados y miden entre 2 y 4 milímetros de largo por uno o dos de grueso. Suele estar compuestos por restos de insectos y son depositados sobre piedras o entre la vegetación. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.